Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hoy, no es el top juegos que dijimos el otro día, porque estas cosas yo ya no digo nada más, de, porque siempre cambiamos los planes a última hora. Y, y bueno, lo vamos a hacer el martes que viene, si tampoco hay cambio de planes. Lo del top juegos de marzo, que la verdad es que cada vez, cuando, cuando pasan más días, pues cada vez sabemos de más juegos que van a llegar, como ese de Last Worker confirmado, aunque ya lo sabíamos, pero confirmado oficialmente 30 de marzo, en digital también. Y hoy pues tenemos otros dos lanzamientos recientes. Uno es Miss Tour, que lo va a jugar Gaby. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Preparados para ser una polilla guerrera? Muy guerrera. Sí, porque es un juego de estos que combina primera con tercera persona, algo que, que no es novedad en la VR, pero es verdad que se aprecia bastante este género. Ahora veremos qué tal. Y el otro que, que enseñaré yo después es el de, que era lo conocíamos como Arcade, Arc-AD, Arc y ahora es Arc-AD. and O sea, no sé, bueno, <ríe> la han cambiado el nombre ahí por llevarlo de la, de AdLab a la tienda oficial en Quest y también está en PC, PCr, uh -huh. en Steam. En Steam eh, lo tenéis por 8,19, baratito, baratito, el Arcade ese. Exacto, uh -huh. exacto. Se nota, ¿no? Bueno. Cago en la... bueno, sí. Aquí sí. a cero grados Y como un campeón yo Y tú ahí en Murcia con, con 30 grados que tendrás Pues sí, sí, sí Eso es lo que pasa, cuando cambia un poco el tiempo Siempre Pues nada, pues vamos Venga, pues sí. Vamos al lío Yo estoy listo, ¿eh? Sí, yo sí, estoy ya, listo. Ya, ya te vemos eh, os voy a, bueno, veis que está el menú en español y veremos subtítulos en, en español, no está mal le voy a dar a continuar eh, partida porque no tiene ranuras de guardado, estoy en un punto en el que me han matado ocho veces, voy a ver si lo consigo pasar para que veáis un escenario y si no consigo pasar pues empiezo partida, nueva. ¿no, va El juego es eh, tipo Moss, en el sentido en que tenemos estas manitas en tercera persona, digamos, mundo tipo maqueta, pero tenemos un personajillo ahí abajo, que es la polilla que se llama Sola, ¿eh? que es la que manejamos. Entonces, bueno, yo soy como si fuera el leyente de, de Moss, y la polilla guerrera esta con esta guadaña es como si fuese la ratoncita Will. La ratoncita, pues, tiene esa guadaña pues para atacar. ¿Eh? La ratoncita, sí. yo soy el alquimista, la, la polilla, y yo soy el alquimista que lo que tengo son poderes. Que los saco así. Primero tengo que coger minerales de distintos tipos del entorno. Por ejemplo, aquí oro. Y con esos minerales, a ver, puedo generar Opciones, hechizos, digamos. En este caso voy a generar uno que he conseguido que hace que esa se convierta en algo que rebota. Oh, ¿Eh? Curioso. Y así puedo subir aquí. ¿vale? Aquí ahora tengo que pasar por aquí, por este puente roto, pero está bloqueado. ¿Por qué? Porque tengo que acabar con los enemigos. Fijaros que los enemigos son, en este caso, unas bolas metálicas también recuerdan un poquito a Moss, ¿no? Al final he empezado de cero, que hay como un tutorial o qué es eso. No, no. No empezó de cero. Estoy ah, ahí no, ¿Te ya Pone avanzado? ahí mensaje de repente. Sí, me, me, sí, porque me está explicando cómo vencer a este enemigo que es nuevo. He avanzado en el juego, pero poquito. Acá, le he tirado ahí. Un hechizo y a ver si le doy a aquel de allí que está allá. Dale. ¡Oye! No, bueno, no es nada fácil, ¿eh? No, El sí, juego eso, es difícil. Es como Moss, pero con mucha más acción y enemigos difíciles. Mueres. Más si consigo... hackan slash. Sí, sí, sí. Venga, ahí. Zaca. Ya le he dado. A ver si consigo matar a aquel. Fuera. Fuera. Porque hasta que no limpias de enemigos un escenario, no puedes pasar al siguiente. ¿Eh? ¿Qué tal lo ve gráficamente ahí dentro? Pues gráficamente ya veréis que es quizá demasiado sencillo. No tiene esa riqueza, por ejemplo, que tenía que Moss. Que sí. Pero eh, tiene su gracia y ya veréis, vamos a ver si conseguimos ver distintos... A ver, que Ahí. se me han acabado los minerales. El muñeco lo controlas con el stick y aparte... El ¿Cómo? muñeco de la polilla este de la guadaña lo controlas con el stick del mando izquierdo y al mismo tiempo manejas las manitas. Bueno, te esto antes no he si, conseguido pasar. Si es cómodo jugar mientras lanzas cosas con las manos, pero yo creo que más bien es coordinación, bueno, ¿no? Bueno, al principio te cuesta un poquillo... Pero es cuestión de... ¡Ah! ¡Que me he caído! <risa> bueno, puedes planear, ¿vale? No he muerto ah, qué... porque he planeado, pero el problema es que todo esto de aquí es lava. El suelo es lava. Con lo cual, pues seguramente vaya a morir. A ver si consigo pasar rápido con este... ¡Tas, tas! ah ¡Venga! ¡Ah! Pues no. He muerto. ¿Vale? Quizá, quizá hubiera llegado. Voy a intentarlo... Pues... Sí sí. ¿Eh? Voy a intentarlo otra vez más, voy a recuperar minerales para poder echar hechizos. Bueno, hechizos o, uh -huh. o alquimia. Este mundo es lava, el resto cambia los, los panoramas. Sí, los sí, idiomas. sí. Tienes muchos escenarios. Tienes muchos escenarios. Estoy como en una bueno, la, la historia es la típica de la luz contra la oscuridad. De hecho, la polilla es del bando de la luz y el alquimista se supone que es del bando de la oscuridad. Pero por una cosa que ocurre al principio han quedado enlazados y tienen que colaborar juntos. Sí, efectivamente. Buscan la redención recorriendo mundos inhóspitos. Eso. Ah, este no quería yo. Vale, vale. A ver. Bueno, ¡Ay, son... que me vuelvo a cambiar. Cuatro biomas, vuelvo a biomas únicos y más de 30 niveles. O sea que sí, por lo menos cuatro. Bueno, bueno, bueno, bueno a, ver. a ver si planeando consigo llegar. Ya. ya que me he caído. Y he otro enemigo. Eh... eh, eh. Me está gustando bastante, lo poco que he jugado y... vale, he llegado, ok. Venga, un enemigo aquí, que son es estos tentáculos, que si los paralizas... No sé si este ha salido en la tienda de pico, pero por lo eh, menos del no, momento este, solo está Este escándalo. no ha salido en la tienda de pico, ni está previsto que salga en la tienda de pico, de momento por lo menos. Pero es que la tienda de pico a veces va un poquito más tarde que la de que la del sí. meta... Uf, pues aquí tengo otro tentáculo Que lo voy a intentar paralizar A ver, pero no sé tío. Creo que voy a empezar desde el principio para que veáis Por lo menos otro, <risa> otro bioma ¿Vale? Porque me he metido aquí en un fregado Bastante bastante importante eh, Vamos a ver Si salgo así, venga Vamos a y, y, y, y, vamos y, Continuarnos, supongo que salir A ver si salgo del juego completo O solo hasta el menú Será el menú, me imagino Sí, salvo al menú, voy a dar la partida nueva es, sí. hay algo que no me gusta y es que no tenga ranuras de guardado por favor, desarrolladores que esto con unas mismas quests podemos estar dos personas jugando, o, o tres poner ranuras de guardado narices ¿Eh? Sí, o como ahora, para enseñar ¿Sí? pierdes tu avance pues, pues eso aquí te explica cositas manejo básico de cómo sacar donde hay uno ahí acá vale tenemos opción de, de tener la puntería asistida que te indica bueno que con solo mirar ¿eh? como si tuvieras casi hay tracking <risa> pero no o desactivarla para que el juego sea más difícil mm. vale Vale, y eh, iniciar partida. Vale. La voy a dejar la puntería asistida, ¿eh? Que soy un poco torpe, y más indirecto. Venga. Vale. No, no me he fijado la, la... O sea, la cámara se movía, ¿no? O sea, la cámara eres tú, digamos, pero... Me refiero a que te movía Sí, la cámara, la cámara se mueve ya un poco sola y... O sea, mos, no es lo que, que hace es que va como, como cambiando de punto de vista, ¿no? Según avanzan, ¿no? O algo así. Sí. Aquí también, y a veces la polilla queda un poco demasiado alejada de, del punto de vista de... de este alquimista, que está ahora prisionero, tengo aquí los brilletes puestos, y la polilla, al encontrar un medallón como si fuese un genio de la lámpara, pues me va a liberar ahora. Y eso provoca pues que quedemos emparejados para la aventura ¿Eh? pi, pi, pi, venga, mira aquí vemos la polilla de cerca no, no se ve mal, mola bastante ¿El, modelo? el bichito, no, no mira a tu alrededor, pues venga, miramos a nuestro alrededor, controles básicos ¿ves? Sephiroth es el alquimista, los subtítulos se leen bastante bien una posición muy correcta, buena hay, traducción. Hay, hay voces en inglés ahora mismo hablando, que no, no se escucha bien. Hay voces en inglés, sí. Bueno, tienes diálogos para escoger, pero escojas una cosa u otra. Un fantasma. ¿eh? O un dios. Bueno, yo bueno, iba a decir, las voces en inglés, creo que las voces son un idioma inventado, eh ni en inglés ni en nada, es un idioma de estos bichos. Mantén presionado esto para tal, venga, que sí. Tu mistura. Mis. Sí, <risa> yo les llamo hechizos, pero mistura ah, la a provocar. Aquí están picados porque se supone que son enemigos eternos, pero bueno, hijo, venga, a hacer a haceros amiguitos y pasamos, venga, pues ya está. Ya veis que este otro bioma es una cueva subterránea en el que empezamos, nada que ver pues, con los fosos de lava de antes. Y cómo continuamos, pues uh, utilizando las corrientes de aire ¿eh? a volar, ¿vale? Rocas, pues las rompemos. Y esas cámaras que te salen a veces ahí como pantallas planas, o sea, te ayudan en algo. Ah, o... estas son las. No, no esas te, te están no... indicando. Eso sí, pero me refiero, se veía como el juego, ¿no? En la otra. Otra que salió no, antes. No he visto yo nada, no sé. Bueno, lo cuando ocurra de nuevo. Aquí. El vale. Aquí. Ten... Te lo explica, utiliza el botón A para un ímpetu. Sí, sí, un es dash. Vale. Porque si no, no puedes pasar por estas corrientes. Muy bien. Vale, pues hemos pasado. ¿Aquí eso, qué ocurre? Eso no esta corriente. Ah, vale, te hace, vale. Ah, vale lo que tienes que hacer. Te, vale. te indica visualmente lo que tienes que hacer. Aquí esta corriente no se cierra, con lo cual hay que echarle un hechizo. Ahora mismo no tengo ninguno, está vacío. Con lo cual necesito ingredientes. Necesito oro. Necesito mercurio. Y ahora ya puedo llenar el frasquito la, con mistura, lo lanzo ahí, se queda pegado el agujero y ya puedo pasar. Ya uh -huh. veis que tiene un límite. ¿eh? A ver, paso por aquí, venga. Pues, si no, le doy ahí, venga, ya está. Vale. Recargo minerales. Le doy ahí, para poder pasar. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale. Y ahora, eh este se ha cer vale, este cerrado, este ha abierto Tú ciérrate, ábrete este y a volar ¿Eh? Y estos son puntos de guardado ¿no? ¿Tú ibas por ah, el, si el 8 morimos. antes, Gaby? ¿Has dicho que ibas por el 8? Uah. No, no, no, no. Tanto no <risa> No, a ver, como eran 30 niveles es que me sonaba que habías dicho antes No, no creo Bueno pues aquí tenemos estos enemigos que ya hemos visto antes Pero no, como ese comienzo, son bastante más fáciles y no vuelven a aparecer Y... Aquí nos vamos a encontrar con una sorpresita Un jefe? Acá, Un jefe gordo Venga, yo voy hacia la luz Porque soy una polilla imprudente, atraída por la luz Pero... ¡Hala! Una mega serpiente gigantesca Pues ahora hay que esquivar sus golpes Un ratito Un momento voy bien A ver si no me distraigo Y quemado con la lengua a cerrar este agujero. Este cuesta matarlo, pero a ver si lo consigo. ¡Ey! Bien, muy bien, de momento voy bien. No me quito más que una rayita. Pero cómo le quitas vida tú? ¿Qué, qué hace? Ahora, ahora, ahora veréis. Ahora veréis. ¡Ay! No me ha dado tiempo. Tiene que bajar, digamos, a tierra, por lo cual tengo que cerrar esto. Y ahora, ah, vale, vale. romper los ojos. ¡Hala! Ya le he roto uno, me queda otro. Recupero vida, digo vida no, minerales. Uh -huh. Cierro eso. Y Cierro este. Cuestión de provocarle... Ah, y ahora lo que necesito es tener uno abierto. para para flotar cuando me ataca enrollándose. ¿Vale? Ah, que me doy la lengua. Ya, o, sea, o sea, no parece muy O sea, no parece dificilísimo bueno, Pero tampoco facilísimo ay, ay, ay, no. <risa> eh, A mí me ha costado unas cuantas veces Porque al principio no sabes qué hacer ¿eh? Sí, ya Pero ya está Bueno, o bueno. sea, pinta, pinta interesante De este tendremos análisis um, próximamente Genial Venga, mucho diálogo estoy pasando, pero bueno, tiene historia. Esto también me ha gustado, que es para conseguir nuevos, nuevas misturas, tienes que aprender, digamos, la runa. Ah, que que hacer tú... Eh... Así, seguir, el dibujo, seguir el dibujo, y ya he conseguido... Sí, aunque luego diga, poder. No, no tendrás que hacer eso, me ¿Eh? imagino. No, no, luego ya tienes el poder y ya está. Pero vas consiguiendo distintos poderes, ¿eh? Yo ya he conseguido cuatro en lo que lo poquito que he jugado esta tarde, ¿eh? Vale, pues mientras que vas enseñando un poco más, yo me preparo que llevas ya. Venga. Tu tiempo. Venga. Y que pique no, no, venga, a ver si os consigo. Os enseño el siguiente. Lo siguiente, que es. Mira, el siguiente poder, que es lo hemos visto antes. A ver, minerales por aquí, minerales por allá. Eso que rebota. Iremos. Al comienzo de la aventura. Donde vamos a poder escoger por dónde empezar la misión. Hay distintos caminos o distintos paisajes. Y ahora vais a ver un personaje también bastante chulo. Mirad, mirad este escenario. Como veis, los escenarios son bastante chulos, pero no llegan al nivel de detalle y mimo que tenemos Moss. ¿Eh? Pero no es tan mal, ¿eh? No es tan mal. ¿Eh? No es tan mal. ¿Vale? Y cuando me digas, pues bueno, puedo intentar ir a otro paisaje. Eh, estoy cargando el juego, ¿vale? ¿Eh? Vale, vale. Sigo yo un poco y ya me dices. Esto, digamos, sería el, la base central donde luego vuelves para comprar nuevas armas, mejorar armadura, poderes... Bueno, si Por quieres, si de que estoy luz. ya, Gaby. ¿Eh? Aunque... Venga, pues, para no largarnos lo dejo yo, con ¿eh? bueno, pues un vistazo aquí alrededor. Y hasta luego, amiguitos. Estamos. Vale, me quito el visor. Sí. Se ve ya, ¿no, Gaby? Estamos, ¿no? Vamos a ver, que me quite yo el visor. Un segundo. Se ve. Uy... Sí, vale, Estamos pues, ya en lo que parece una armería, una base He aparecido efectivamente en un sótano Aquí con muchas cosas Esto parece como, como objetos que he imprimido en 3D o algo así Bueno, no puedo tocar nada Todo, todo transparente Pero sí que me imagino que estas serán cosas que iremos desbloqueando Porque aquí, aquí sí que está la tabla de clasificaciones hay uno, Balave, que lleva casi un millón de puntos, parece Logros Y más cositas aquí, que no sé bien lo que es, pero bueno Vamos a ver qué opciones tiene, porque Yo estoy sentado y claro, salgo aquí <ríe> como, un, como un enano, a ver, opciones Locomoción libre eh, Usar giro del mando, giro gradual, sentado, sí Altura como toca la altura No Sentado bueno, o sea no, me, no sé si puedo tocar la, Ahora, vale Que tienes que arrastrarla Vale, pues Pues aquí mismo ya aparezco Ahí. Vale, pues ya estoy viendo Configuración de sonido Activación del panel eh, Vista láser Bueno Pues volver Modos e iniciar. No sé, bueno, vamos a la iniciar a ver qué pasa. Callejón de Neón. Puedo cambiar. o la Arena. No sé. ¿Tú has jugado, Gaby? No. Pues ya somos dos. No. <risa> Llevaba en la lap tiempo y creo recordar que, que no. Ya es, mola el Pero bueno, dicen que es un, un, un, un shooter en primera persona. Me en Música de la o estética hipotrópica. me he visto, ¿no? Bueno, tengo movimiento libre, como veis ¿Eso que es lo que me guía okay. Desliza para recargar Vale Bueno, estáis viendo cómo se va generando el escenario Este no veo que tenga ningún fobite así evidente de momento aquí Tampoco es que sea gráficamente muy complicado Sujeta el gatillo para activar balas con alas Qué peligro tiene eso De mover hacia abajo el mando Al lado de la mesa Vale. No me queda claro lo de las balas esas con alas Pero bueno Es que dice Sujeta el gatillo Ah, sujeta el gatillo Mira, puedo como paralizar el tiempo, me ha parecido ver con el izquierdo. Ah, manda una ametralladora. Con motos y todo. La recarga no me mola porque como estoy jugando sentado y tengo la mesa delante, ¿sabes? Vemos la puntuación que llevo, vale, un arma nueva, este que está mirando para arriba, ah, que está haciendo algo a mi cubo, vale, yo se ve que tengo que proteger también el cubo. Bueno, lo de estética ochentera que decían es estética de la película Tron. Más que nada. Sí, bueno, y las mecánicas ya veis viendo que vamos cogiendo power ups. No sé. Bueno, es un, un Movimiento libre. Sí, sí. sí, sí. Movimiento libre. Los no, elementos del escenario. ¿eh? Elementos del escenario que se destruyen. Uepa. Y distintos tipos de enemigos. Musicota y. Musicota y de fondo. Hola lo que ha dicho esta terrestre VR. Me pasa? parece un halo ochentero. Bueno, los enemigos sí que parecen Spartans. Sí. Oye, por cierto, me estoy viendo la serie de Halo. Ahí en el, la nueva plataforma de, este, de streaming que llegó a España. Y me, y me está gustando. O sea, es sencillita y con el juego tiene poco que ver. Y sí, al jefe sé. maestro se le ve la, el careto. Pero está entretenidilla. No está mal. Sí, si no eres muy freak de, la, de Halo, yo imagino que te. Que, ya sabes, pero típico de, de crítica Pero bueno. Hay momentos, que son, hay momentos que son clavaditos al juego. Pero bueno. Comparar Ark and ADE con Halo, pues bueno, los enemigos sí, son un poco jefe no, maestro. Son los ¿sí? enemigos lo que recuerda. Un, ¿sí? un poco Spartans, el juego en Llevan sí, pues los no. Ahí y tal, la armadura. <ríe> Hoy me he quedado yo con el juego bueno, Rogis. Oye, ¿qué pasa? Que el juego. Lo... <ríe> bueno. Esto es lo típico, o sea, esto va complicándose y seguro que, joder. A ver He dicho que cuesta con 19 en la tienda en Steam Vamos a ver lo que cuesta Mira, en... este que Le pone el escudo, te lo cargas Lo que cuesta aquí en... en la de meta Un segundito y os lo digo Oh, escopeta ¿Qué pasa? ¿Me ha dejado? Ah. Toma Vamos a ver. Ah, joder, arcade, Arcade, Arcade. ¿verdad? El and era con Arc... mano, que lo estoy viendo ahora. ade cuesta 9,99 euritos en la tienda de. Ah, mira, pues. Es, de... es un juego de los baratitos, ¿eh? Ha echado unas partidas y unas risas y unas. Y adrenalina. No lo, no lo veo mal, digamos, por, a ese precio. Sí, a ver. Y en Steam, ya os he dicho, en Steam, 8,19, un poquito más barato. Por si queréis disfrutar de la calidad de la PC VR Master Rage. Bueno, siendo el estilo de juego que es, tampoco creo que gane mucho. <risa> pues eso, lo digo un poco en broma. ¿Eh? Odio, oh, ganado nada, era eso, algo así. No hace falta tampoco dar a gatillo todo el rato con el arma. Si lo tengo pulsado dispara, tiene auto fire de este. Uh -huh. Ay, lo, y lo que ves es que el sonido es, es constante, ¿no? Música, gritos de ánimo, fire, no sé qué Ay... Sí, los gritos son de los enemigos Bueno, sí, es verdad, sí, el narrador o lo que sea Sí, es que realmente te has metido como en una máquina En sí, arcade, de sí, un sí. videojuego te ha, a, te ha pasado como a Tron, como al protagonista de Tron Como al protagonista humano Y ahora Tron. llego aquí, ¿y que pasa completo? Tiene toda la pinta Pues, pues venga, ¿sabes? cargándose el cubo hostia ¡uh! un enemigo, un enemigo Mira, espera, que eso es un peligro, enemigo, o esa calavera seguro claro que sí. puedo. Esa, es en, eso seguro que es un enemigo final sí. hombre, de, del escenario, claro no de... en los enemigos, por lo que hemos visto en el tráiler salen referencias a otras películas, sale por ejemplo el, el anillo de Stargate, que no es una película de los 80 de los 90 y salen más más elementos de, de películas, digamos, de acción clásicas, o de aventuras. Bueno, sí que es como, yo qué sé, las máquinas recreativas que, <ríe> que va recogiendo la, Hombre, digamos, la... esto con una pistola, ¿eh? con una light gun estaría mejor. ¿eh? Sí, a ver, en la semana que viene a lo mejor publicamos el artículo ese, ¿no, Gaby? Tenemos por ahí un artículo muy interesante sobre la historia de los juegos Light Gun, los juegos de pistolitas arcade. Lo publicaremos en o cuanto ver, podamos, porque hay... tenemos una cola de análisis de juegos. Pero ese, ese sí, lo sí, quiero sí, yo sí, publicar, sí, sí, porque está jodido. muy bien. Mira, o saber Tengo <risa> <Debo> que esquivar. <risa> Venga, ¿cuántas patas le quedan a esa calavera? Tentáculos o cadenas, o qué es eso. Pues no, eso es una calavera... Ay, ay, ay. Con, con... Ay, ay. Uy. Pues se han estrenado en Quest varios títulos de estos arcades sencillos. Está este. También la semana pasada uno era que era Papaye Bang Bang. Que ese es para jugarlo con amigos o multijugador. Súper colorido, no está mal. ¿Eh? Y hace dos semanas se publicó ah. también, como era uno. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, Gun Jam, VR. También. Bueno, medio juego de ritmo, medio juego de disparos. El era pero este sin moverte no? del escenario. Sí, Papay es multijugador, sí. Pero bueno, yo encontré gente en las Mira, partidas. Que me queda, y, me oh, queda por romper un cuerno. Es divertidillo. Ahí está. Y Ganjam ah. VR también es, también es divertido, pero es un poco juego de oleadas. Este arcade pudiendo te mover por el escenario o arcan... Pues el pues este juego no bastante lo había probado más. hasta ahora y... Por lo menos o sea, está bien. O sea, lo que estoy jugando es divertido. A ver. Pues yo lo que digo bueno, a veces, no, no relación calidad-precio. Y la propuesta, yo qué sé, pues gráficamente es lo que es, ¿no? Pero. Claro, no le vamos a pedir a esto historia, personajes, diálogos. Logros, pues, supongo que la puntuación que hagas, como lo hagas, eh, tiro a la cabeza, tal. Siguiente nivel. Am Mira, no hemos quedado. Ambiente, con... esto es en español. Espera, que con el cable. Cambio... Pues, ¿No? No puedo girar. Esto es en español, ¿no? Sí, sí, siguiente nivel, sí, Final. sí, esto es en español ¿Eh? Dejar en ahí alto. Bueno, bueno, bien, bien Siguiente nivel, vamos a ver un poco, un poco más No, ¿cómo vamos de tiempo hoy? Bueno, vamos son y media, vamos hoy, vamos Que podemos jugar a un tercer juego si quieres Si quieres, te sí. pongo el papaye <risa> Lo, lo o, hacemos más, un sí. programa, o hacemos un programa corto por una vez en la vida. Sí, sí, vamos a ver un poco más. Mira, para desbloquear la zona tienes que matar a todos los enemigos, parece. Nick Bond dice que tiene soporte para chalecos ápticos. Sí, este sí, sí. ADE. Eh. Para que notara ahí bien las balas. Guay, guay. Los hápticos no son solo cosa de PlayStation VR2. Lo que pasa es que empecé PC o en hay que pagarlo aparte. Bueno, aquí también tenemos los mandos, pero no en la cabeza. También, también. Ya te has pasado Horizon, ¿no, Gaby? Yo ya me he pasado Horizon Call of the Mountain. Sí, he dejado sí. ahí mis impresiones en la web. Ah, ¿Eh? bueno. Cuando se complique, ya sabéis, tenéis el escudo en la izquierda. Y se... Pero de momento no me está haciendo mucha falta. ¡Ole! A dos manos. Venga. Sí. Nick Bond. Nos anuncia, yo lo he visto antes, que Call of the Sea, versión plana, ah, sí. lo regalará a la tienda de Epic la semana que viene. ¿eh? Pero pues recuerdo es. que era versión muy de, buen, de, de West muy de momento. Buen, muy buen juego. ¿Sí? Sabéis, no? En el momento no hay, no hay previsto versión PCVR, solo de Quest 2. Por eso, por eso. Se puede coger por si acaso. <risas> Hombre, se puede ir jugándolo en plano. Dame, en plano, no, por favor. <risas> Dame, para, para probarlo. A ver... ¿Eh? Si lo regala Epic, ¿será que al estudio le han dado un fajo de billetes? Yo me esperaría, claro. Joder, ¿qué está liando aquí? Si puedes dar Melee. Pregunta... Sí, Joder. o no sé si afirma o pregunta. Ahora pruebo. Porque con esto ahora mismo es imposible. Joder, vaya... Esto sí que es un Valle Hell de estos, como dicen, ¿no? Madre mía. mía. Rogis es de los tuyos. No va a jugar al Call of the Sea en plano. Se va a esperar a la versión VR. <risa> Bueno, bien, bien. Es que si, si, no, si no hubiera versión VR, pues sí pero el guardia, Yo es que no voy a esperar a la versión VR Porque ya lo jugué, en plano <risa> A ver, estoy siendo inútil Y a lo mejor tengo que dispararla ahí, ¿verdad? <risa> Exacto Ah, pero si esta, miras, es el portal de Stargate Que decía Me Estaba yo? saliendo una flecha y yo ahí mandando a los bichos Esto es homenaje a Stargate Vale, voy a probar voy a ponerle un golpe a... a alguno, a ver si funciona Sí, incluso hay una pirámide ahí de fondo. Bueno, el escopetero no, que me revienta. Pero está ahí muy bien. Eh. A ver, a ver, Dios. a ver. Eh, eh, dale, ah, a ver, sí, ahí, sí, Acá. Sí. Ah, sí. Sí, sí, no. eh, sí. Ahí me ve, le puedes golpear con la culata de la pistola. Oye, pues mira, vamos descubriendo detalles de este Arcan AD que no está nada mal, ¿eh? No, está guay. <risa> Vamos a aprovechar que Oscar sigue de vacaciones para poder jugar a estos juegos sin historia ni ¿eh? bueno la semana que viene en teoría ni que narrativa. Hay... Pique Blinders el jueves. Eh, seguramente. Si digo jugar a tú no digas que vamos a tú no digas a qué vamos a jugar el jueves que ya ve lo que pasa que hoy teníamos que estar haciendo el top de juegos pero, pero de marzo Peaky y, y Blinders sale el jueves digo yo que será uno de los que jugamos no. Pero bueno. bueno. Bueno, tú dime qué tiempo llego que yo me tiro aquí dos días. Pues son y Sony 36. Si quieres, podemos cortar. Porque yo de este juego ya hemos visto creo que es suficiente. Y así Sí, yo un creo que ya mecánicas Más, me... más le corto. Quedan... O sea, ¿Eh? por nivel ya estoy viendo que son diferentes. Ahí tienes unos rayos que te tendrás pues mola, que pasar mola. con cuidado para no. Sí. Sí, sí. a dejar que me mate a ver qué pasa. Bueno, ya veis que la vida está debajo. El HUD este que tenemos, la interfaz Pues molaría Ah, pues no sé si será un Goaul, pero de, de, los, de, los, de los enemigos Sí que he visto que hay gusanos de arena Que no sé si son Goauls o serán gusanos de arena de Dune Uno ¿Eh? oh. de los enemigos finales de este juego es, es un gusano de arena oh, has Vuelta muerto. a la, la realidad, que al sótano Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve al sótano. sótano, al sótano de tu casa al que sótano, nada, de que casa. voy a ver lo, de la, lo, lo que me falta faltado por ver esto Que ponía a mi modo, sabes qué es. Gran Turismo, arena, eh, Gran infinito. Turismo, Gran Turismo, hay análisis en camino, eso ¿Podréis? sí que os puedo, os ¿Tenéis puedo decir Tenéis arena e infinito ¿Eh? Voy a dar la arena un segundo Pero Ya la hemos, hemos, hemos jugado en directo al Gran Turismo 7 Ese no nos lo pidáis otra vez Bueno, podéis pedir, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar ¿Cómo es el refrán? Mira, ahora soy gladiador, en la arena Mira, ahora, ahora eres gladiator que tampoco es Pile de los 80 Bueno, esto puede ser, yo qué sé Pues me imagino que aquí es aguantar Como oleada, supongo Tenía también el modo infinito Que, pues como el nombre dice Me imagino que será infinito Bueno, pues buena impresión, oye A mí me... Sí Ay, joder. Hola, ya has dado el micro Qué peligro Venga. Bueno, anda, anda, anda, bueno, a anda, realidad, anda A la realidad real a ver. Pues volvemos a la realidad Y volvemos a El trailer de Misture. Y ahora es cuando Gaby Dices qué tal Pues mira eh, Misture me ha gustado mucho Me ha recordado en parte a Moss, pero con mucho más acción, más hack and slack, menos plataformeo, más difícil que, que Moss. gráficamente pues ya os he dicho que con, con menos detalles, bueno, escenarios menos quizá ricos, pero bueno no hemos visto casi nada, ¿eh? o sea, aquí ya siempre vemos solo un poquito los juegos, quizá lo mejor venga más, más adelante. Y ya vemos varios personajes, poderes, cartas... Yo creo que es un juego muy interesante y desde luego es un gran paso adelante para el estudio Play It with Fire porque su anterior juego VR era star gaze que era como de resolver puzzles desde un telescopio que molaba ah, mucho porque es estaba verdad, todo dibujado sí, sí. a mano sí, me hasta que molaba mucho porque estaba todo dibujado a mano pero luego los puzzles eran como planos no aprovechaba muy bien la VR y la verdad es que aquí anda un salto para mí importante así que para mí mixture... Muy, muy recomendable si os gusta este tipo de juegos Hack and Slack. Y si os gustamos. Genial, es decir, genial. para todo el mundo. <risa> vale, pues. Un segundo que os pongo el trailer de, de este. De Ark and Ade, uh, Ark and Eight. Que el trailer es curioso, ¿eh? mira cómo empieza <ríe> John Rambo. <ríe> ah, no, bueno, eso es eh, Rocky, joder. Sí, sí, ¿Cuál era sí. la música de Rambo? No lo sé. Bueno, <ríe> no. bueno, podrían haber puesto la música de Tron, que se me mola bastante más, sobre todo la de la versión, Bueno, según ellos dicen que está, como dicen, sentirán la gloria del arcae de los 80, rodeado sí, sí. de neón. Y ese, ese, bueno, sí, ese no curito metió... hambre Ahí en el sótano ¿no? Con otra recreativa Bueno... A ver, yo juego No, no había jugado en ASLAP Ni en nada, la verdad es que solo había visto el tráiler Y conocía poco Y lo he jugado por primera vez hoy Y, y para mí la, impresión, la primera impresión es buena Ya habéis visto que, bueno, como el nombre dice Es un juego arcade de disparos, de acción Frenético, parece que se va a complicar Y divertido Y me gusta que, que, que no es lo típico De Rogue Live. yo es que no soy mucho de Rogue Live, Y me gusta más que sean niveles no sé, la verdad es que no, no indican cuántos son en la ficha. Pero también como tiene los modos arena infinito, parece que, que, o sea, que por jugabilidad vas a tener ahí para repetir. Vamos, que yo, impresión buena, si os gusta de los juegos de disparos, creo que está bien, sobre todo que vale 10 euros. Así que. qué guay. O sea, dedos para pues arriba. A... <ríe> Venga, pues oye, dos dedos para arriba. A Arco también dice que los dos uh, molan. Y bueno, parece que por el foro Han gustado los los dos juegos Que, que hemos traído hoy Venga, oye no está mal Dos juegos de Quest ¿eh? Se ha pasado la fibra ya de Playstation VR 2 Ya volverá Pero hoy toca sí, va. Bueno, cuando lleguen juegos nuevos Ya iremos poniéndolo. Bueno, de Quest o, o de o sea, PC de VR sea, claro, la, AD, esta Muy bien también. Venga pues pues... Nos vamos aquí y no, nos vamos a despedir Enseguida mismo Venga hasta el domingo con la hora de virtual Que estará Oscar Y tendremos invitado Que yo no sé si se puede decir o no Sí, claro ¿eh? de momento... Sí, sí, sí, puedes Puedes, ¿Puedes decirlo, pues que luego nuestro... planes Venga En la <risa> hora virtual del domingo Tendremos a un corresponsal Que ha estado en el Mobile World Congress De Barcelona, viendo todo lo que había ahí De VR y AR Así que sí, El si... domingo en la hora virtual y hablaremos de ello y mañana si no, si no cambia también los planes pues publicaremos una entrevista con Pico que creo que puede ser interesante de lo que nos cuenta ahí de cómo Pico 4 en España y todo, todo lo que ha pasado ¿no? con el lanzamiento a ver si no te da tiempo a sacarlo mañana <ríe> bueno, pues Venga. muchas gracias por acompañarnos y como digo el domingo estaremos en la hora virtual, estará Oscar de vuelta y hablaremos del Mobile World Congress y de todo lo que ha dado la semana, así que hasta luego gracias Gaby, hasta luego ¡Adiós!